Y estamos eh, igual en comunicación eh, audiovisual, después subiremos algún registro, con Juan Fermín Ferraris, Teclas Voz de Cribas Buenas. ¿Cómo andas, Lleva tanto tiempo? Un gusto. Seguimos eh, a través de, de aparatos, ¿no? Eh, todavía no nos podemos encontrar, pero sí con esta historia y estos sonidos eh, de la banda, eh, que, que justo, ¿no? Eh, ya sería un año desde esa gira porque de hecho Cribas era una banda eh, de la ciudad eh, como, como todas no las autogestivas eh, un perfil bajo si se quiere o eh, trabajador de, de, de la música y de repente las conexiones con Japón eh, hasta yo me acuerdo cuando todavía era un, un chiste, no que de repente llegaron un par de discos para allá, se los pedían hacían envíos y era como divertido no enviar un, un puñadito 10 CDs eh, en no sé, Oca, no sé qué cuál es la vía que, que envía para allá y de repente terminaron tocando. Fue muy de a poco. Eh, nosotros empezamos vendiendo 50 CDs. Eh, empezó como un chiste, ¿no? Eh, yo me acuerdo, tenemos un video todavía eh, nuestro, en un asado, una situación así, que uno de nosotros con Fe Aguirre... Eh, grabamos un video en Joda, lo tenemos, ¿eh? es una vergüenza eh, y ese video Fede, Fede dice el nombre de uno de estos colegas nuestros japoneses eh, mirando la cámara así eh, y llevano a Japón, llevano a Japón. y es, ese video obviamente nunca se lo mandamos pero nosotros estábamos hablando ya de eso eh, ya cuando pasó la venta de nuestro segundo disco ¿viste? Y, y una vez que se dio lo de Cotringo acá en Argentina y que, y que mantuvimos contactos y, y se empezó a hablar de la posibilidad de gira, eh, nada, ya lo, lo vimos un poco más con los pies en la tierra y, y como una posibilidad. Lo más loco, Seba, es eh, que fuimos cinco, y eso no sucede siempre, así que estamos recontra agradecidos porque tiene que ver con una apuesta, ¿no? De una propuesta. Eh, nueva, que, que todavía no había ido, y generalmente los proyectos, como no sé, seca, son proyectos más reducidos, o, o generalmente van cantautores, o, o va un músico solo, ¿viste? Entonces, ir a un quinteto, yo creo que hasta para ellos fue loco, ¿no? Eh, y nada, súper contento con eso, y, y la, la intentamos aprovechar a lo más que pudimos, ¿viste? Gira grabación, grabación eh, de, no solo de algunos registros de los recitales, sino esta eh, colaboración, una versión de espineta que es también el elemento ahí fundante de, de, de todas estas, estas conexiones y estos deseos cumplidos no de, de, de querer y hacerlo y realizarlo. Porque yo, de, de hecho, le contaba también a, a Rochita acá y lo hemos contado al aire, incluso sí. eh, que Cotringo vino de gira a Argentina e incluso a la Ciudad de La Plata, porque Luis Alberto Spinetta era de la, la música que escuchaba en su casa y le compartía a sus amigos. Y encima, si estamos hablando de Spinetta y sus amigos en los últimos tiempos, se había juntado con todos. Se todos? había juntado con almendra, sí. invisible, pescado, y haciendo comidas y escuchando, entre muchas cosas, a Cotringo. Esa información llegó y por eso ella vino acá y termina con ustedes. Eh, quiero que, que me cuentes un poco eso. Y una frase que también quiero tirar para el que está descubriendo la música y a la banda por ahí en este momento. Para mí, ustedes se volvieron argentinos yendo a Japón porque el sonido de la banda también, y con este disco y estas versiones, eh, como que, que abrazó aún más esa identidad del Río de la Plata, ¿no? Creo que la dimensión de, de, de decir, bueno, somos argentinos, llevemos algo argentino, viene un poco de, de querer ir afuera, ¿no? Porque cuando estamos acá, cuando empezamos nosotros, nos gustaba también la música brasilera, teníamos como distintas influencias. Eh, ahora pasó un poco por la española, se metió un poco en el tango, pero... Eh, Creo que nos pusimos a ver cuál es el perfil nuestro, es la música del mundo, es la música argentina, la música latinoamericana, por dónde va. Y bueno, afianzarlo obviamente tiene, tiene un porqué. no Primero porque nos gusta, no, no, nos gustó definirlo, pero a, a, además eh, hay, son oportunidades viste donde uno se tiene que posicionar y, y, y creo que, que en eso definirnos como músicos argentinos o quinteto vinculado a la música argentina es, es sumamente importante. Eh, como decías, eso creo que un poco este homenaje que estamos haciendo tiene que ver con, con un dar las gracias, ¿no? Por, por parte de Cotringo eh, lo que vos decías, porque gracias a, a Luis, gracias a esas cosas que fue tejiendo Luis, eh, ella pudo venir acá, ¿no? Eh, primero empezó como con un sector acotado, los músicos de Espineta que la conocían. Esto no quiere decir que no haya alguien que la pueda conocer de antes, pero se debe un poco a ese nicho. Y, y en lo posterior a eso, creo que Cotringo ganó un, un, un sector de, de, de oyentes curiosos que, que son nada más y nada menos que los espinetianos, ¿no? gente acostumbrada a, a escuchar las locuras de Luis, o sea, la, esa amplia gama de estéticas que Luis iba haciendo disco tras disco, que siempre sorprendía, es un tipo de oyente eh, muy, muy importante. Y, y creo que Cotringo lo ganó. Eh, al venir a, para acá y, y en eso cuando surgió la idea de hacer Luzmila eh, surgió por dos motivos, uno por, por un agradecimiento a Luis y en segundo lugar porque ella tenía ganas de cantar algo, alguna música argentina porque es algo que se, que le quedó pendiente eh, de esa primer gira acá, ¿no es cierto? Al menos Cribas, ¿viste? Nosotros tuvimos un asado con ella una situación eh, cercana a charlar y nada... Le, le cantábamos con la guitarra, poníamos discos, viste, de alguna manera queríamos decir ¿Te estás dando cuenta de lo que es el Espinieta para nosotros? Por favor. Eh, así que bueno, yo creo que después se, se va a ver emocionado al descubrir que, que Ludmila, esa canción que ella conocía, era de él. Casualmente fue previo a la pandemia, es decir, que eh, pudieron enfocarse en que este trabajo se pueda difundir en redes, ¿no? Subir a distintas plataformas, hacer videos, eh, subir con, con buena calidad los registros de, del vivo, ¿no ha sido este año eh, para la banda trabajar así? O estuvieron amasando alguna cosa extra también de juntándose, pensando algún recital, ¿Cómo, ¿cómo los toma? Porque también eso es una banda que venía ahí moviéndose, viste, no es que quería salir ya mismo a tocar por todos lados. mira nosotros, cuando yo creo que hablé esto con vos. Eh... Cuando cuando volvimos y, y me tuve que encerrar, ¿no? y, y también los chicos, eh, por miedo viste a bueno a traer el, el virus y eso, eh, nosotros veníamos tocando casi todos los días, entonces yo creo que un concierto acá hubiera sido fantástico. Para presentar el disco nuevo, además, nosotros sacamos a principios de 2020 la ofrenda, sonaba hoy un tema acá, eh, y no lo pudimos presentar nunca, ¿viste? No y para mí son las canciones más lindas que hice y, y, no, y no pude tocarlas nunca eh, pude hacer alguna cosa por instagram, viste, pero no, no, no es la misma calidez, no, no, no, no, no se puede transmitir lo mismo me parece a mí y con el grupo en sí también nos sentimos igual, viste, no, nos trajimos eso y quedó ¿viste? y se fue escuchando eh, hubo colegas que, que nos ayudaron ahí a, a repartirlo, a escucharlo, a compartir, decir mirá lo que hizo Crio eh, pero nosotros nos quedamos con la ilusión de que al volver de Japón íbamos a tener eh, una... nos iban a abrir algunas puertas más, ¿viste? Eh, yo de deseo todavía poder ir a Buenos Aires y, y deseamos no entrar en algún circuito de los del CSK, ¿no? La usina, que son para nuestro grupo, es como... es el lugar ideal, ¿no? para presentarnos. Eh, así que nos quedamos con esas ganas y bueno, el año pasado le encontramos la vuelta con... Eh, haciendo videos eh, a pantalla partida, uh -huh. eh, no nos juntamos nunca. Una vez que termine esto de Ludmila, eh, que no termina, pero, pero estamos haciendo como eh, centrándonos en eso, una vez que pase eso es sacar otra cosa que grabamos con Cotringo, que es Mariposa, que es una canción mía y, y que está grabada también allá, en el mismo estudio, con el cuarteto de cuerdas. Estamos trabajando ahora a ver si va a tener una animación. Y, y bueno, en algún momento poder salir a tocar, ¿viste? El tema que nos tenemos que meter adentro, para nuestra música, nos tenemos que meter adentro de un teatro, es como que sería lo ideal, o, o, o algún festival, o, o viajar, ¿viste? Hacer alguna gira. Claro. Y es un contexto que todavía no, no está muy claro, definido, ¿viste? Así que recién estamos hablando qué vamos a hacer. Junto a Cotringo en Japón grabaron con una formación que no solo eran ustedes cinco, sino que cu cuántas personas eran, como diez, como once, vientos de todo. Eh, o sea, realmente alcanzar eso que es eh, uno de los, eh, de los elementos ¿no? de la música, tal vez más eh, que más extraña, justamente ¿no? cuando ya la orquesta se puede ampliar y, y, y tener ahí como, como toda la magnitud de las ganas de tocar una canción sí allá hicimos con un cuarteto de cuerdas que es de Atsuki Yoshida que es un colega que, amigo que nos hicimos allá en Tokio, que la verdad es el que participó en el en el, en el tema pobre diablo que, que estaban pasando antes que empecemos. Eh, éramos Cribas el Quinteto, Cotringo y, y esos cuatro cuerdistas. Eh, éramos diez, o sea, eh, eso hoy en día en un estudio no se puede, ¿no? Tampoco. No. Eh, hay que hacerlo claro. en, en sesiones separadas. Pero sí, cuánto, nosotros lo que más deseamos es eh, poder continuar. Eso que pasó allá realmente tiene, tiene, un, tiene un sentido que a nosotros nos encanta. Nosotros trabajamos mucho a la profundidad, trabajamos mucho cosas orquestales que cuando existe la posibilidad de hacerlo con... con bueno, con más músicos, pero allá con, con japoneses eh, esa posibilidad fue, fue única y, y nos encantaría, por ejemplo, hacer, empezar a hacer eso acá, ¿no? Eh, yo, yo siempre fantaseo con la idea de ir con el quinteto y, y agarrar, eh, no sé, la orquesta municipal de, de, de Sarandí y, y tener unos arreglos preparados para que, para que suenen con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí, que es, es lo sí. que es, es también lo que está pasando y, y en algún punto la forma que, que está teniendo la, las orquestas para no sé digo no no sé si decir acercarse pero sí eh, a, a, la, a las personas como a música popular y estamos viendo orquestas con bandas de cumbia con bandas de tango eh, con, con muchísimas cosas y, y tiene su tiene su magia. Sí, eh, a nosotros, por ejemplo, esa faceta nos gustaría, es algo que, que nos, nos encantaría hacer. Estaba la otra faceta de las versiones que habíamos hecho, que nos gustó mucho, eh, la versión de, de, del tema de Andrés Calamaro, que es Estadio Azteca. Eh, esa también es una puerta que abrimos que a mí me interesa, ¿viste? Como poder encontrar determinadas músicas populares que las conocen todos, pero versionarlas a lo criba. Eh, puede ser una, también una linda manera de, de seguir difundiendo lo que hacemos De lo que ustedes como Cribas También de haber hecho esas versiones Las la del Chango, la sí. de Calamaro Como sí. una, por más que no estén tocando Y no hayan presentado a, aún el disco Es como Nada, que el día que lo hagan no, ¿viste? No, no es que se va a caer, no es que va a haber Incluso ni pasado de moda porque No tiene tampoco elementos como de El sonido del momento, ¿no? Jugaron a algo más, claro. eh, más Universal de, de, sí. del sonido argentino Sí, bueno, nuestro un poco cuando pensamos lo de, lo de los, las versiones fuera lo de, de Lumila que es como el centro ahora eh, que tiene una orquestación a lo por el trabajo que hicimos con Cotringo en el arreglo y todo, pero las otras versiones un poco nosotros lo que queríamos era hacerlo a lo Crivas como si fuera eh, no sé como Empezar a encontrar tal vez esas músicas populares que nos gustan, eh, sean conocidas o no, en algún punto la de Calamaro fue, fue para mí interesante porque eh, fue, fue encontrar en, en esas canciones populares que tal vez dentro del ámbito académico se les escapa, no todos versionan al Cuchile y Samón, otros versionan a... a entra Fito Paez, todo, pero a la hora de nombrar a Calamaro, de agarrar y hacer un cover a la Versuite. Eh, hacer amanuchado que eran ideas mías, que, que estaba buena seguir haciendo, que no, que no, no, no proseguimos por los tiempos, eh, hasta puede ser Néstor en bloque, que se puede tocar con el bolero, no? Eh, sí. yo son cosas que no, que me parece que son músicas que a mí me atraviesan y, y, y yo me, eh, intento romper ese mundo a veces de, de, lo, de lo académico ¿no? y, lo, y lo popular, es un poco una barrera que, que muchos músicos populares están, están rompiendo, ¿no? y que vienen también de, otros, de, de otro tipo de, de aprendizaje o institución más, for, más formal o más académica. Es una idea ahí que quedó latente. Yo me imagino hacer un disco ¿no? de, de, de versiones de, de esas músicas a lo criba. Eh, Está ahí latente, es algo que, que, que seguramente vayamos a conversar en estos días. Y bueno, el disco La Ofrenda... Eh, tiene ese sonido que estábamos haciendo en los covers, un sonido que sigue tocando la música del mundo, pero eh, tiene un sonido más tradicional y se acerca más a, a, a los boleros y a, a algo que yo venía escuchando en Juan Manuel Serrat, en Silvio Rodríguez, en Concha Buica, en Diego El Cigala. Viene con ese perfil y bueno, eh, ojalá pronto lo, lo podamos hacer en vivo. como... Como para meter de bocadito calamar o eh, un poquito de manuchao. Vamos a ver qué pasa.